No, el 60 creo que es. Bueno, es por el final, es un salto que es literalmente pura suerte hacerlo. Y de ahí el final es del 90 al 100. Esas partes son muy asquerosas, si lo ¿no? sé. Me morí en el 91, la verdad. ¿En serio? Sí. Estoy en 91%. Haber sí. Yo creo que soñé muy tranquilo, pero mi bolsa me no decía lo contrario. Entonces eso le pasa a mucha gente de GD ahora que me doy cuenta porque a muchos les pasa que están pasando un nivel algo difícil o algo muy difícil y no reaccionan fuerte o sea, le hacen como si le hubiera pasado nada malo Yo no quiero reaccionar a este nivel Pues sí, ya me pasé, listo así nomás sí. Yo siempre he reaccionado fuerte con los niveles porque no sé qué me pasa a mí lo jugando que me llego a pasar niveles que mucha gente se tarda hasta más de 10.000 intentos y yo me tardo como... 500. Me pasé crazy, bueno. Bueno, bueno, me pasé crazy, ya. Felicidades. Qué asco de nivel amigo, cómo, cómo te vas a pasar? Qué asco de nivel amigo. Bueno, Como... está... oh, no, no, no, dije estaba, no estaba hablando sobre no cre de no reaccionar y al final reacciones. Te he recomendado un nivel que realmente se enseña, Demo, Porque es más difícil que un island, sí, pero tiene rey de hardemo. ¿Cómo oh, sí, se llama? Pero si te lo aprendes, en menos de mil intentos te lo haces. De esta te paso la idea, por cuidado. <tose>